Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative commons y Post Internet Art. Absolutamente nada, malditas, qué estúpidos ya estoy ahí apurando las presentaciones más naturales del universo y yo no le he puesto a grabar esta, ay no, no, no de veras que... No, no. Se nos apareció el Rocha. Sí, caray, no, no, no, sin duda, ¿eh? Sin duda. Lo dirás de broma, no, pero el, el día que... Van a estar hablando. Exacto, el día que quisimos pasar eh, la, la Ecos acá en Ultracinema, el día del Cherre, eh, la, ¿tú crees que no quiso pasar? Se atoró, se atoró, se atoró, y dije, bueno, pues ya... Sí, sí, sí, sí. sí. O sea, y le, le, le, me decía, no, no me acuerdo quién me dijo. Seguramente vino y dijo: A mí no vas a andar pasando mis películas, güey. Así <ríe> preguntarme. Exacto. Pero bueno. ¿Saben pues, a mí qué me ha pasado? Así, ahora a mí vamos a hablar qué me de me ha pasado? De, de... Exacto, sí, del fantasma de Gregorio Rocha. Ver, ¿qué te ha pasado? No, es que yo he querido volver a ver este, muros, he tratado así en el estúpido filming latino y van días que nomás no pasa el pago, no pasa, no pasa. Lo hago en, una, en, otro, en otro dispositivo y nada, o sea, ¿qué le pasa? Pero bueno, en fin tendremos que bueno, empezar, ustedes me van a disculpar 200 veces pero bueno, es, es nada, es, es el podcast más pirata de las redes toma dos, gracias Gregorio este, pues resulta que estábamos muy felices ya habíamos empezado el podcast que, que eh, dedicamos en esta ocasión a nuestro querido Gregorio Rocha que pues como decíamos, tuvimos ahí la, la, la mala noticia no hace mucho de que trascendió este plano y pues juntamos aquí a Pablo Martínez árate a Praxedis Razo, a Diego Emiliano, que no sé cuál es tu apellido, pero ahorita nos lo cuentas, yo solo te conozco como Diego Emiliano, y a Carla González, que en algún momento estuvimos, eh, eh, iba a decir involucrados, pero más bien disfrutando lo que fue el Foro 7 y medio, esta locura de, de, de espacio que se formó, en, que era una bodega entre el estudio, en el Foro 7 y el Foro de los estudios Chirubusco y bueno vamos a empezar de vuelta porque ya habíamos empezado pero al inútil que está conduciendo este podcast no se le, no se le ocurrió ponerlo a grabar entonces vamos a empezar de nuevo con las presentaciones, aquí está mi querido y admiradísimo Pablo Martínez árate que nos va a volver a contar la anécdota que ya nos había contado sobre el nombre del foro 7 y medio, hola Pablo ¿cómo estás? Hola, Micha, y de verdad, de nuevo, toda la banda que estamos por acá, aunque sea por estas causas, sí. creo que, digo, está esta anécdota, pero ahora ya, pues me vienen más, ¿no?, porque ya escuché más cosas, entonces vamos a seguir así, eh, serpenteando la memoria de Gregorio aquí en, en telecomunicación. El nombre del Siete y Medio, decíamos hace ratito, viene de una visita que hice con mi esposa un domingo. A mí me encantaba ir como los domingos en la mañana o a veces muy temprano en la mañana, ¿no? que era algo que a Gregorio siempre le generó mucho pedo, mucho conflicto, perdón. O sea, él como pues eso, se encabritaba de que nunca coincidíamos y yo iba ratitos en las mañanas. Y entonces en esa visita eh, sí coincidimos, ¿no? porque él iba de, de tránsito entre La Portales precisamente y Morelos. Eh, vimos a Isabel, fue la primera vez que conoció a Isabel, y cuando estábamos afuera platicando un ratito, él estaba fumando, estábamos tomando café, Isabel se queda y dice, oigan, están entre el Foro 7 y el Foro 8, para esto ya llevamos varios años, ya, ya, ya contaré de, de lo que pasó antes, desde la Fundación de Anarchivia hasta la casi inauguración del 7 y medio, y entonces Isabel dice, pues le deberían de poner el Foro 7 y medio, ¿no? Después de semanas de buscar nombres y no convencernos de ningún nombre, Gregorio explota así como, sí, claro, ese es lo perfecto, ¿no? Creo que se le cayó un poquito el café y, y a partir de ahí pues ya empezamos a, a, a jugar, ¿no? Y fue creo que el espacio que no solamente me puso en contacto hasta contigo, Micha, ¿no? O sea, yo recuerdo la primera vez que hablé con, con Micha fue por teléfono en el foro 7 y medio. Estaba yo en la oficina uno de esos días en los que estaba solo y me dice, Contesto y me Hola, ¿qué tal? ¿Está Gregorio? No, pues no está Gregorio. Ah, es que le queremos hacer un homenaje cinema en Ultracinema, creo que esta vez fue en Puebla, ¿no? Eh, y yo, ah, pues ok, yo le digo, ¿quién habla? Michelle Ramos. Y yo, ah, este güey yo lo he escuchado, pero nunca lo he visto, ¿no? Y yo dije, ah, órale, Michelle, pues chido, a ver si nos conocemos pronto y colgamos. Y a las dos semanas te vi por primera vez en mi vida. Entonces creo que Gregorio, por lo menos para mí, sí fue un vaso comunicante con gente que hoy en día se ha convertido en gente no solo muy querida, sino muy determinante en quién soy. ¿no? <risa> Mira, eso no me acordaba, Pablo, pero bueno, pues sí, es que la verdad es que ese espacio, del 7 y medio, Anarchivia eh, en, eh, en general, en particular el 7 y medio pero y Anarchivia en, en general, pues como dices tú, comunicó un montón de gente, o sea, sucedió, fue una etapa que de verdad atesoraré el resto de mi vida. Porque, pues, pudimos hacer un montón de locuras de las cuales ya, ya hablaremos. Y bueno, decía hace rato antes de, esta, de empezar a grabar que eh, en, en esta etapa eh, recuerda a Praxedis ya más bien hacia, hacia el final. Pero bueno, ya, ya nos contarás otra vez, Praxedis, ¿qué, qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo te incorporaste al, al, al Mi... con mucho gusto siempre, eh, dos o tres veces. <risa> eh... Bueno, ahora que están diciendo cómo eh, conocimos a, a, a Gregorio, yo eh, quizá pueda recordar algo más eh, dulce de, de, de, la, de la parte que me tocó vivir con, con el doctor Goyo, eh, que, que fue en un evento de... Eh, pues en una locura de evento, ya saben, a las 10, 11 de la noche, no sé qué día de la semana, ¿no? Por entre semanas seguro, eh, musicalizaba... Algo que iban a pasar eh, eh, Daniel Valdés Puertos. Y, y bueno, pues entrar ahí era mágico, era, era entrar a un, a un espacio vivo en lo que yo he llamado el gran estacionamiento público de, que es en los Estudios Churubusco. <ríe> era el único lugar latente de los Estudios Churubusco donde, donde se estaba haciendo algo creativo. Claro, latente para nosotros, ¿no? Donde se, donde se juntaba gente tan rara como, como nosotros, tan, tan desorbitada más bien, más que raros, ¿no? Raros pues, hay por todos lados, pero desorbitados, tan, tan, tan felices, no tan siempre eh, efusivos como nosotros. Y, y claro, encontrarme con un, un tipo que en medio de, del espectáculo se ponía un sombrero hecho con cartulina, eh, un, un moñito también hecho de papel de China y empezaba a, a, a vociferar como si fuera el mago de Oz en eh, Oz precisamente, eh, pues claro que te impactaba y, y comúnmente lo que, lo que pasaba con una personalidad como la de Goyo pues era que te, que, que, que, que, te, que te atraía a tal grado que ya no lo podías soltar ¿no? lo buscabas por cualquier pretexto, eh, además él tenía la única linterna mágica en México eh, que, con, funcional, entonces pues cuando ya te la mostraba y eh, te decía otro día vienes y la ves, pues en realidad te estaba queriendo pescar, o sea era un, era un, gran, eh, eso, era un gran pescador de, de, de almas eh, pestíferas como las nuestras eh, y, y, y pues así, de pronto ya te, te, te comprometía, porque también lo decía antes de que Michi empezara a grabar. <risa> eh, eh, siempre te preguntaba, bueno, ¿y tú qué? ¿Por qué vienes? ¿Por qué haces? ¿Qué quieres de, de, de, este, de un espacio como este? A reserva de que no quisieras nada, ¿no? De que solo fueras, siempre te lo preguntaba. Y, pues, le decías qué hacías, le decías qué querías, eh, y ya se ponía a trabajar. Siempre y cuando fuera una idea loca, entre más alocada fuera tu idea, te la promovía. Si era factible, incluso lo decía también hace rato, eh, si era redituable, casi que, que, que, que, que, te, que, te, que su trabajo era quitártela de la, de la mente. Lo, lo que él quería era que, que, que propusieras cosas locas, que propusieras cosas que llevaran a un extremo ese espacio, que fue el siete y medio, y Anarchivia, que siempre fue un espacio abstracto, ¿no? Anarchivia, pues era el corazón de, de Gregorio Rocha en un momento dado, compartido con, con, con Pablo, con el maestro Pablo Martínez Zárate, eh, y, y, pero el, el Foro Siete y Medio era eso, ¿no? Un espacio donde se daba lugar a, a ciertas locuras. Y ya tristemente, a, adelante lo contaremos mejor, pues también me tocó la mudanza, una, un episodio pues, que dejó muy adolorido a, a Gregorio y del que creo que no necesariamente se recuperó hacia, hacia su viaje eterno en, en motocicleta. Eso. Sí, sí, sí, pero bueno, ya, ya platicaremos de esa, de esa etapa también, pero justo en, estas, en esta serie de actividades enloquecidas que, que sucedían ahí en el 7 y medio, ahí yo conocí a Diego Emiliano, que le decíamos hace rato antes de, de que le picara yo al botón de grabar, ya nos había contado Diego de, de cómo, cómo se acercó, pero cuéntanos otra vez Diego, cómo... yo, te, yo te recuerdo ahí que estabas eh, interviniendo unos, unos, unos fotogramas, pero cuéntanos de, de vuelta. ¿Qué tal, Micha? Pues nuevamente muchas gracias por la invitación a, a tu podcast y un gusto volverlos a saludar, no importa las veces que sea, este, como siempre realmente, y, y nuevamente, este, pues la felicidad de recordar al amigo Gregorio Rocha. Pues sí, realmente yo conocí a Gregorio eh, cuando estaba en mi etapa de superochero y ahí fue cuando me, me lo presentaron, ¿no? Pero bueno, yo creo que, sí, como tal, o sea, ya me vienen más cosas a la, a la cabeza. Y es cierto lo, lo que está sucediendo. Hace ratito lo que comentaba era un poco como eh, el coleccionismo de Gregorio y cómo fue creciendo eh, Anarchivia y el Foro 7 y medio con respecto a su relación con los objetos, ¿no? Pero ahorita también me doy cuenta, eh, ahorita que estoy eh, repensando también, eh, que... Sí, es cierto, también esos objetos eran un tipo de amuleto extraño, imán, para, para recopilar este, toda esa, no sé cómo decirlo, esos caminos, llevar esos caminos de conocer a, a todas las personas que, que cruzaron por ese espacio, incluyéndolos a todos los que estamos aquí ahorita, ¿no? Eh, que realmente, pues, somos personas que creo que cada uno tiene caminos tanto muy distintos y muy eh, desorbitados, como dice Praxedis, pero a la vez. Eh, con una finalidad eh, pues similar que tiene que ver con la experimentación, con las nuevas eh, creaciones, con el pensar el cine desde un lugar muy libre, y yo creo que eso lo permitía tanto Gregorio como el Foro 7 y Medio, ¿no? Sí, pues sí. La verdad es que era un lugar eh, que, que se quedó. Guardado en nuestros corazones, y bueno, ya le hablaremos largo y tendido, pero ahora sí, Carla, ya, Carla, este, no sé si ya te habías presentado cuando empecé a grabar, pero si no va de vuelta, yo te decía, te decía que yo sé perfectamente cuando conociste a Gregorio, pero ya nos estabas contando tú que, que ya, lo, ya lo habías conocido antes. ¿Sigues ahí, Carla? ¿O ya te fuiste? Claro, no, claro, solo estoy dejando, dejando que termine de hablar. No sé si es eso. Bueno, pues sí, qué onda, es muy chido verlos, aunque sea así, en los cuadritos, este, después de tanto tiempo de no estar juntos. Eh, pues sí, fíjense que... En efecto, fue con Micha, o gracias a Micha, o por decir, no, gracias a Micha que la neta, pues, este, tuve este contacto ya muy directo con Gregorio. Eh, pero sí, en, yo lo conocí es, en, cuando Nila, o Nayeli, pues, estaba filmando su documental Dispositio, les decía que yo, pues, iba así como a veces como making off así a veces como asistente de foto, lo que fuera y lo que se requería en el momento entonces un día pues caímos ahí en casa de Gregorio en la, cuando estaba en la portales y este y pues sí me llamó mucho la atención porque pues me pareció un tipo muy generoso nos empezó a todos o sea, así como que donde tenía todo su archivo y demás, y pues sí le decíamos así de, oye, pero pues es que aquí entra la luz, este, ¿no? Está como, pues es solo un cuarto ¿no? Y él decía, sí, es que nos queda, bueno, ya se ponía a contar sus ondas, y pues nos dio una pequeña función de linterna mágica, lo cual pues, fue bastante chido, ¿no? Porque para mí fue la primera vez de ver la linterna en vivo, y... Se me hizo loquísimo y dije, bueno, este tipo, ¿qué, qué onda? ¿no? O sea, sí me sacó de onda de ahí, no lo volví a ver por años, hasta que un día Micha me dijo, eh, oye, no, pues que si sí puedes, este, es que necesitamos que, que alguien que haga lo de, de encargarse de los rollitos chiquitos, ¿no? Super 8, 8, etcétera, pues hacerles la chamba, ¿no? De, de limpieza, además, bla, bla, bla, ¿no? Y ya mucha pues va pero qué cuánto qué ah. no y él no sí sí sí hay lana ah bueno pues va ah, no entonces pues ya me citaron ahí en el foro y este llegué pues bueno pues sí facilidad de, ah, o sea, no pues ya mucha no pues que Gregorio no sé qué no sé cuánto como que dijiste quién es? o sea así como que me parecía así como habían pasado muchos años no pues no lo tenía tan presente ¿no? y ya después fui agarrando la onda de que era el mismo que nos había enseñado su linterna, ¿no? Y, este, y pues fue muy chido porque eh, así, o sea, siento que esa experiencia en el foro siete y medio, o sea, yo empecé con Micha y, y Gregorio, que Micha después se mudó. Sí fue cuando te mudaste o, o ya no podías venir seguido a la ciudad. Y entonces este, yo le dije a Gregorio, ya me abandonó otra vez. <risa> no, mi job, ¿no? Y Le digo, no, no, no pasa nada. Pero entonces eh, empezamos a tener una relación como muy chida porque pues, empezamos a cotorrer bastante mientras trabajábamos. Eh, finalmente, después, eh, como mientras estaba yo haciendo este trabajo con, con estas pelis. Eh, me empezó a decir, oye, es que sabes qué, pues así como que hacer su proselitismo hacia Narchivia, porque pues me empezó a decir, oye, no, pues es que sabes qué, aquí, porque yo le pregunté, ¿y esto de Narchivia qué es? No, no, no me acuerdo si por un documento o algo, y este, ya me dije, suena bien chido, ¿no? Un archivo anárquico, ¿no? Y me dice, sí, sí es eso, que no es que, ¿no? Y entonces me empecé a decir, oye, pues es que mira, este es un proyecto que habíamos iniciado. Este, ya empezó a contar, ¿no? De Pablo y así. Me dice, ya ha estado parado por un tiempo, no hemos hecho ahorita nada. Y pues yo ya quiero moverlo, que no sé qué, que hagamos algo. Y le dije, va, ¿no? Pues está bien. Y este, no, pues este yo quiero ver si tú pues, quieres entrarle y pues me ayudas y tal. Y le dije, no, pues claro, ¿no? Yo en ese momento todavía no conocía a Pablo. Este, no lo había pararse por, visto pararse por ahí. ¿no? <risa> y entonces, eh, pues yo decía, bueno, pues sí, pues estará chido, ¿no? De hecho, yo pensé que Pablo era igual así como de la rodada del Gregor, ¿no? Entonces, cuando lo conocí, dije, ah, entonces era él su hijo, o sea, por eso lo que le escribía a Pablo en algún momento, ¿no? O sea, porque cuando lo vi, a alguien le dije así de, Gregorio ¿Este es y así, no, él es Pablo, el que tiene la sociedad ah, ligada, vale, ¿no? Entonces empezamos pues, a trabajar un poco ahí, pues, un poco en soledad, porque todavía estábamos haciendo el proyecto en el que, para el que Micha me llamó con Gregorio. Y, este, y pues ahí en nuestros viajes, así de, de repente que todos nos estábamos platicando y pues ya empezaba a decir, no, es ya no. Ya no y, Carla, Carla, eh, Carla, Carla, Carla, te estás cortando, no sé, no te escuchamos nada. Carla, ya, la perdimos, pero bueno. Sí, no, no, como, se, como está en movimiento, quién sabe eh, qué... Estaba bonito lo que, lo que contaba, no obstante, ¿no? Sí, pero bueno. ¿Y ¿Por qué es cierto, el, el Pablo Martínez Arape? Se, se, incluso te Pablo. Me mimeticé también, como que se, se cortó. Dices que me mimeticé con el entorno, con, con, con el, incluso con el doctor Goyo. Sí, podría pasar como un doble de riesgo. Fue muy bizarro, les voy a contar cómo conocí yo a Gregorio, porque digamos que eso no lo, no lo he puesto sobre la mesa. Un día me habla una Chávez un poco, también algo que estoy tratando de contarle a Gregorio eso, eh, en una carta que estoy escribiéndole, a ver si, si sale por ahí para que la leamos todos y, y, y me gustaría saber qué piensan, pero en algún momento eh, me habla una exalumna, Ahí de, de la universidad donde doy clases y sí. eh, que había tomado un taller con Gregorio o estaba en ese momento tomando un taller con Gregorio, me dice, oye, necesito que conozcas a este compa porque es como tú, pero 30 años más grande, está muy escalofriante este pedo, necesito que lo conozcas. Y entonces, yo en ese entonces tenía un espacio muy parecido al Foro Siete y Medio, pero en La Merced. Y entonces yo tenía como una, un bodegón en La Merced, ahí donde teníamos una galería, unos talleres, hacíamos conciertos. Y llegaron ella y Gregorio ahí, le di un rol, eh, pues bueno, así como, como siempre, un güey súper generoso, ¿no? Así llega con, con una sonrisa muy humilde, te ve a los ojos, te saluda. Eh, y al mismo tiempo sabes que se está preguntando, pues, quién es este güey? ¿En dónde está? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? O sea, como que su humildad nunca está peleada con una inquisición sobre la realidad que está abordando. Y eso, y eso a mí me sedujo de inmediato porque yo hasta, hasta ese momento había vivido al margen del mundo y del cine, particularmente del mundo del cine. Por, porque encontraba mucha frivolidad muchas cosas, mucha pretensión. Y en Gregorio no lo vi, en Gregorio vi a alguien súper real, alguien bien aterrizado, alguien que, que te veía a los ojos y te hablaba, ¿no? Así como, como sentía. Y entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar. Pero justo esta onda de, de la como de mimetizarme, o sea, literal fue porque una, una exalumna estaba tomando un taller con él. Había tomado un taller de documental conmigo un año antes y me dijo, güey, está muy cabrón como este güey y tú son igualitos tienen que conocerse y tienen que empezar a hablar. ¿no? Y ya después de ese primer encuentro, Gregorio me llevó a los estudios Churubusco y me di cuenta que era como parte del entorno, pero muy auténtico. Era como esa ficha que necesita toda institución para dislocarse a sí misma. Y me empezó a hacer el mismo recorrido que me que había yo dado, que le había dado a él en en la Merced, pero en este caso en los estudios por lo que nadie ve en los estudios, que es la basura tecnológica, ¿no? Y entonces se metía por así, por recovecos, me decía, mira, este aparato lleva aquí como 10 años, y estoy tratando de que lo llevemos para allá, pero nadie me ayuda a moverlo porque pesa como una tonelada, y entonces luego nos íbamos a otro pasillo así, nos metíamos una bodega, una oficina, pasamos por las oficinas de dirección, por el estudio de grabación llegábamos, mira, este, este, que eh, también lleva aquí un montón, y entonces <coughs> ahí me di cuenta que teníamos como esta misma fascinación por lo, por lo inservible, y veíamos en lo inservible objetos de museo que, pues que tenían mucho potencial de seducción. ¿no? Eh, pero eso, eso me hace pensar esta conversación como en el momento en que lo conocí, porque justo a mí me llevaron a conocer a Gregorio porque en teoría nos parecíamos tanto, y creo que si hay algo que nos parecíamos más allá es de que nos gustan mucho los sombreros a los dos, o que teníamos lentes redondos, es que a los dos nos genera un pedo muy cabrón la autoridad, ¿no? Y no nos gusta como someternos a esquemas de autoridad. Y creo que al final eso fue lo que generó un montón de cortocircuito eh, entre él y yo, ¿no? Porque yo desde, déjenme nada más les cuento esto, a los dos días de que lo conocí, recibo una llamada de Gregorio. ¿Qué onda, Pablo? Oye, necesito que me mandes tu INE porque voy a ir a la notaría y vamos a constituir una asociación civil. Y yo, no mames, ¿cómo? O sea, me acabas de conocer, no sé ni quién eres. ¿Y ¿Ya quieres ir a una notaría conmigo y hacerme apoderado legal de una asociación civil? Como que me resistí un poco durante unos, unas semanas, meses, para saber quién era y ya después sí fuimos, ¿no? Pero creo que habla mucho de, de la personalidad de Gregorio. Y también de, de lo que estaba buscando, Gregorio, ¿no? Porque esa personalidad inevitablemente lo había orillado y aunque tenía, y ahora lo confirmamos, tanta gente que lo adora, lo quiere, lo respeta, durante mucho tiempo creo que le faltaban apoyos para realizar ciertos proyectos, ¿no? Quizás por esta misma exclusividad, por esta misma personalidad. Y a mí me sedujo, me sedujo de inmediato esa parte, ¿no? <risa> Pero al final creo que eso también fue lo que generó mucho cortocircuito entre los dos, como ser tan parecidos. <risa> no, sin duda era, tenía un, una personalidad eh, interesante. Yo, yo recuerdo que lo, lo, lo, bueno, lo conocí en Los rollos perdidos de Pancho Villano y honestamente me, me sigue chocando que, que salga tanto él en el documental, pero al final de cuentas era un poco su, su cruzada. Eh, eh, el documental se trata de, de eso, ¿no? de cómo él, se metió en todos estos lugares para, para tratar de encontrar el rollo. A mí, te digo, me, me, me causa mucho ruido de repente que los documentalistas salgan más tiempo que, que en, el document, en el documental que el sujeto de, de estudio. Pero bueno, ahí, ahí digamos que yo lo, lo, lo conocí, después lo, lo encontré físicamente por primera vez en, un, en, un, eh, en el Instituto Mora, en un, una especie de encuentro como de... de eh, personas interesadas en, en la cuestión de los archivos, ahí ya fue cuando pude platicar con él por, por primera vez eh, Y ya después ¿no? Lo, no, nos volvimos a encontrar en otra cosa, del, curiosamente del Instituto Mora Que fue donde ya eh, empezamos a, a, a intercambiar mensajes y correos Hasta que finalmente su, su, o, o, eh, pues pasó esta, esta cosa que se nos ocurrió hacerle un homenaje ¿no? Eso nos ocurrió en Ultracinema en el 2018 este, 17, perdón, eh, hacer que cuando, digamos, nace Ultracinema, hacer este, eh, esta mudanza también hacia, hacia los estados y empezamos en Puebla y pues ya, de, a partir de ahí fue cuando, pues eh, yo creo que de hecho fue en Puebla que tuvimos oportunidad de platicar como, pues fuera de, de, de, de, de toda otra cuestión contaminante, entonces nos, nos pues, pues fuimos a poner como... Eh, más, más cerca en contacto y, y fue que me, me invitó pues a, a, a conocer el espacio, a, a buscar eh, eh, maneras de activarlo. Y bueno, la verdad es que, insisto, ese, ese lugar tenía mucho potencial, hicimos un montón de locuras y, y es una pena, ¿no? Que, que, que, pues que las autoridades, los, los dueños de ese espacio no, no, no se dieran cuenta que era un pequeño nicho que, que le dio mucha vida, ¿no? Creo que le dio mucho impulso al a la movida experimental, eh, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Yo, eh, eh, hablando un poquito de esto, de, de lo que hablaba Pablo, ¿no? de su personalidad, era, la verdad es que sí, era fascinante, pero al mismo tiempo te, te desconcertante, ¿no? porque yo me acuerdo perfecto cómo llegaba yo le decía, oye Gregorio, fíjate que ahora se me ocurrió que podemos hacer una función de esto, o fíjate que viene fulanito, y, y invariablemente era... O se lo pensaba y me decía, no, no, no, es que ahorita estoy en otras ondas y no. Y no. Particularmente cuando todavía no se conformaba un equipo de, de, de, de gente que estuviera ahí, ¿no? Como al pendiente, que, que él era el que tuviera que llegar y abrir y esas cosas, ¿no? Porque al final hasta, hasta yo tuve llave algún, en algún momento de la vida, ¿no? De, de, del foro. Este, ya que me gané su confianza, ya me dio mis llaves, ¿no? Pues ahora le entra y sal cuando quieras y pues ahora sí que tú ya sabes. Pero en, en, al principio era así como me decía no, pues fíjate que No. Y yo decía, bueno, pues ni pedo, no se pudo, ¿no? Vámonos. Llegaba, no llegaba yo ni, a, ni, al, ni al puente del metro cuando recibí una llamada y me decía, no, Micha, ya lo pensé bien. Sí, hagámoslo, hagámoslo porque si, no no, lo, si no, no, no lo hacemos aquí, nadie más lo va a hacer. O al revés, ¿no? Al revés, yo llegaba, me acuerdo que le dije, oye, pues es que mira, tengo que juntar harto varo para hacer ultracinema, me cuesta un montón. Y me dijo, sí, vamos a hacer una cosa que Anarchivia adopte Ultracinema. Y aquí en el Ultracinema tú haces todo lo que quieras y ya no hay pedo. Ya, órale, vamos. Entonces ya empecé ya a hacer como un calendario de actividades, platicar con Pablo, vamos, oye, ¿qué que te parece que hacemos esto? Y a la semana, un correo. No, Micha, ya lo pensé bien. <ríe> Así que no, porque tenemos que compartir y que la gente que va a estar ahí... Y la verdad era emocionante y fascinante, pero al mismo tiempo un poco frustrante, ¿no? De, de, de cómo... Sucedía, pero bueno, lo, lo, lo, lo interesante era como ir, irle encontrando el modo, ¿no? No sé, no sé, seguramente todos tendrán también experiencias similares en ese, en ese sentido, pero era algo que lo hacía distinto. Digo, sí, terminabas por, pinche Gregorio, decídete, por favor, porque pues para poder dar el siguiente paso, este, pues sí, tenías como que tener ciertas certezas, pero pero bueno, al final de cuentas, la verdad es que ese espacio sí le, sí le pudimos sacar un montón de jugo. Yo, yo insisto que se, se, se, se consolidó un, el movimiento, ¿no? Si es que podemos considerar que esto que se, que, que se gestó en la última década, eh, o lo podemos considerar alguna especie de movimiento, yo creo que tuvo su, su punto de ebullición ahí, porque hubo, hubo hasta funciones en 35 milímetros, ¿no? Eso es, es así como... Brutal, o sea, cuándo, quién, cómo, quién se puede organizar de tal manera de entre todos comprar un proyector de 35 y que él dijera, pues pónganlo aquí. Y él puso la, la corriente de 220. Digo, no faltó ahí la, la, la siempre la, eh, pues que alguno dice, no, hay que mi dinero y que no sé qué, ya sabes, ¿no? O sea, nunca falta el, el, el, el pretito en el arroz, pero creo que las, Tres o dos o tres funciones que se organizaron fueron absolutamente brutales. La gente que vino del el encuentro de laboratorios estaba vuelta loca con ese espacio, no sé. Me gustaría escucharlos a ustedes en este sentido, de las actividades que, que organizaron y la gente que invitaron, ¿qué les, qué les contaba? Porque creo que en ese... En ese eh, yo creo que ahí sí, Gregorio, era... Eso, lo que decías, Praxedis ¿no? O sea, si, si había cosas enloquecidas, él, él, él era el primero que se apuntaba, y estando ahí se transformaba en, en, en un niño, ¿no? Como, como, como, como si estuviera en una dulcería, eh, era, era, creo que lo disfrutaba muchísimo y, y, y gran parte de esa magia este, pues, la, la, se creó ahí en, en ese espacio. Yo, me permiten eh, contarles un, una, una última cosa porque voy a tener que, que cortar, disculpen, eh, y, pero que me parece importante de últimas, con Gregorio Rocha, eh, de últimas cosas que se hicieron en 35 milímetros, ahorita que lo decías, me lo recordaste, eh, pasó una copia de, de El Topo en 35 milímetros, eh, pero cuya, cuyo, no me dejará mentir Diego, eh, había uno de los rollos, eh, no sé cuál, uno, uno de los rollos no tenía audio, cinco, no, el, el sexto, a ver, a ver tú, tú, tú abre tu micrófono. El eh, seis no estaba y creo el que el seis cinco no, estaba. no tenía audio. <risas> audio, entonces, fue una, una función de medianoche, por cierto, febril, eh, en la que llegaron, sí llegaron invitados, ya saben, las convocatorias se hacían por redes sociales, y, y de pronto nos sorprende que sí cayeron, chavitos, por cierto, eh, muy interesados en, en Jodorowsky. Y claro, el mito eh, que nos inventamos era que era la copia que le había pertenecido a John Lennon y a Yoko Ono. No, bueno, entonces eh, mientras pasaba la, la versión sin audio, pues eh, nosotros estábamos comentando un poco lo que veíamos mágicamente. Y, el, y, el, y cuando estaba la desaparición del rollo, leímos, pasamos a leer críticas, por cierto, una especial que, que elaboró uno de los secretarios que tuvo Jodorowsky, Daniel González Dueñas, y otra de la versión de, de la búsqueda del, del cine mexicano de Ayala Blanco, y entonces compensábamos muy bien ese tipo de locuras, ¿no? O sea, le cae por arte de magia la copia que les perteneció a Yoko ono y a John Lennon eh, de, del topo, la pasamos incompleta, y, y, pero la completábamos bueno, y la completaba a Gregorio con, con esa magia que siempre lo caracterizaba, como ya decía, de, de ser un mago de Oz. Eso, eso me acuerdo de últimas de últimas cosas que, que viví, de, de locuras especiales, espaciales ahí en, en el siete y medio. Les puedo compartir. Mientras me quedo aquí, quizá me desconecte, pero lo sigo escuchando. Sí, no, bueno, pues esta otra Solo de... Perdón, Pablo. Perdón, perdón, Micha. Digo, esta, esta historia está genial. No sé si Diego quiera evocar algo de, de esa noche, pero, pero algo que ya mencionabas, Micha, Diego, el mismo Prax, Carla, es cómo demonios un espacio con ese espíritu logra abrirse camino en el mastodonte institucional de los estudios Churubusco, ¿no? Y creo que eso describe muy bien la personalidad de Gregorio, independientemente de las diferencias o de las dificultades que cualquier personalidad este, explosiva, auténtica, eh, pues siempre va a poner no en las relaciones que va tejiendo. Creo que su tenacidad y casi que su necedad le permitieron vivir en los estudios. O sea, literalmente a veces dormir, vivir en los estudios durante muchos años. ¿no? O sea, desde sus oficinas, después los foros y por ahí, de, por ahí decíamos antes que quizás esa última mudanza sí fue una herida dura porque, bueno, nos tomó, o sea, digamos que la primera vez que entramos, Gregorio y yo, a esa bodega, era una bodega de equipo, ¿no? Que tenía ahí un par de, de oficinas aledañas y hubo que poner muros, hubo que poner pantalla, hubo que poner este, separaciones, hubo que pintar. Entonces, sí fue una herida de esfuerzo, que además hay que recordar, eh, nos tuvimos que ir en algún momento y ahí, según yo, coincidió con la entrada de Carla y, y de Micha uh, por el temblor, ¿no? Porque tuvimos que desalojar y luego regresamos y después de ese regreso, como muy desgastante, que ya había sido una mudanza forzada por eh, un desastre natural, tuvimos eh, que salir. Y para mí ese último paso fue determinante también porque si bien no era el foro siete y medio, el último local era un lugar idílico, o sea, era un lugar así como, como imposible de mejorar en términos de, de la luz, de las dimensiones, de, de, la, de la ubicación, en fin, ¿no? Y entonces creo que, eh, que, bueno, creo que esa última mudanza, además de una herida, también fue quizás como, como una, una forma de confirmar que no iba, no iba a proceder una iniciativa como estas al interior de una institución tan anquilosada como los estudios Churubusco. Pero aún así, rescatar esa tenacidad eh, de Gregorio me parece que lo describe muy bien y resalta el valor de esa iniciativa que fue primero Archivia, que era su, su productora y después anarchivia Archivia, que no era otra cosa que el esfuerzo de Gregorio por procurar todas las colecciones de de películas y de aparatos que tenía eh, y que quizás este primer espacio, ¿no? Así colaborativo porque yo no, no por supuesto no he querido decir nada ni a, ni a su, su familia, ni a, ni a ustedes pero quizás pueda ser una manera de recuperar aquello que estaba, no solo en las conversaciones originales sino en el acta constitutiva de la asociación civil de, de ver cómo se puede reinsertar ese espíritu, no en las instituciones pero sí en la misma colección de Gregorio, ¿no? O sea, creo que Creo que le abrió posibilidades dentro de la institución que nadie imaginaba. O sea, tener unas bodegas de ese tamaño sin pagar rentas. O sea, todo el mundo también o sea, pensaba por qué, no? O sea, por qué Gregorio está ahí o por qué nosotros estábamos ahí? Eh, ¿qué, qué, qué le estábamos aportando al lugar? Ya, ya lo dijimos mucho, pero ante los ojos ajenos al proyecto, quizás Ojos más institucionales, ojos que pertenecen igual a la industria, a otros modos de concebir y hacer y producir cine, eh, pues éramos más parásitos que otra cosa. no Pero luego, eh, o que nos estábamos aprovechando de una institución, pero en ese aprovechamiento me parece que hicimos visibles, y aquí sí todas y todos nosotros como equipo, otras formas de vivir el cine y de habitar eh, el cine en, en este país porque además algo admirable de Gregorio es que sí tenía una pasión total por las formas radicales, pero también por la, la tradición y la herencia fílmica más, más este, tradicional, valga la redundancia, ¿no? O sea, él interesaba preservar la memoria fílmica del país en sus versiones más tradicionales y al mismo tiempo promover la, la expresión más radical y creo que esa capacidad no la tenemos muchas personas. Creo que lo... Sí. Perdón, perdón, Diego, dale, dale. No, no, ah, bueno, ok. Eh, pues sí, es que se me vienen muchas cosas a la, a la cabeza escuchándolos hablar. Eh, creo que voy a empezar a hablar de cosas ya que no todos conocen eh, para aportar también algo especial al podcast. no Realmente lo que nos corrió de la bodega de que era el nombrado foro 7 y medio, fueron las lluvias, la época de lluvias, porque habían impermeabilizado los foros y con el, como los foros tienen una estructura curva, en todas las columnas se fue todos los residuos que no hicieron bien y terminaron llenando las columnas eh, de, todo, de todo lo que ahí se había acumulado y entonces el agua empezó a salir y empezó a inundar el foro siete y medio y pues con todos los aparatos que había, pues nos tuvimos que, que mudar. Entonces los estudios de Chutubusco realmente viven de rentas, ¿no? Y entonces les pesaba mucho, les pesaba mucho, mucho, mucho tener que tener a unos locos ahí que además estaban generando ideas... Eh, que iban muy, o que los, los sacaban mucho de su zona de confort, incluso hasta en el punto de, de, de que nos abrieran una puerta, porque el estudio, los estudios Churubusco tienen dos puertas, tienen la puerta principal y una un poco antes. Esa nosotros la queríamos abrir muchas veces por cuestiones de seguridad, porque como hacíamos las funciones de cineclub en la noche, era más fácil salir de ahí para llegar al metro y tenían todos que dar toda la vuelta y exponerse porque además esa zona es de alto conflicto no entonces eh, para que nos abrieran esa puerta pues fue realmente era eh, una o sea era abrir una puerta y era por cuestiones de seguridad y eran Asuntos burocráticos de alto mando, ¿no? O sea, que tenía realmente que Gregorio ir a hablar con el director, con la directora eh, de ese momento y este y que ella decía, no, pero es que allá es como independiente. Pero bueno, el punto es de que al final de cuentas vieron ahí una situación eh, favorable para decir, bueno, te damos este otro espacio que es la planta baja de los laboratorios, eh, para que tú sigas haciendo lo tuyo porque nosotros ya necesitamos este espacio pues para rentar no porque además pues al ser una bodega obviamente ellos veían todo el tiempo negocio eh, yo creo que hubo gente que apoyó como todo pero también había gente que pues no no siempre es así en las instituciones y en las instituciones pues lo que manda también es lo otro no al final eh, entonces nos terminan mandando abajo de de, los, de la planta baja del laboratorio y pues era, era un tema también, porque ahí había cuestiones de, desde horarios, desde donde pasaron, un día yo me acuerdo que iba a entrar por otra puerta y me terminaron regañando, que por qué no, que porque la entrada era por acá, este, para ellos era muy difícil, para la gente del mismo laboratorio, eh, y pues bueno, yo creo que eso fue un poco también eh, la... la el motivo de la, de la mudanza, pero bueno, tocando otros temas eh, que yo creo que son más eh, apasionantes, eh, yo me acuerdo mucho que los cineclubs que se empezaron a realizar ahí, pues se permitía sobre todo la cuestión multiformato, no eran en 35 milímetros, en 16, en Super 8, película intervenida, este, película rota, película que no iba a volver a pasar, este, película... Intervenida alguna de audio, nada más, este, video y, y proyecciones desde la compu, ¿no? Entonces, eh, una que yo recuerdo mucho fue, y qué y que lástima, esa, esa fue de las películas que tuvo menos audiencia, y yo para, bueno, para mí fue. Yo creo que la más especial, y de hecho fue la última que sucedió en los ciclos de, de, de, de Cineclub. Eh, un día antes había sido una colaboración con los de LEC, que hubo casa llena, y casa llena, o sea, realmente no se podía ni caminar ahí adentro. Yo creo que había más de 100 personas este, en un espacio, pues sí, era grande, pero ya con los objetos y con personas. Eh, o, o sin, sí, sí, seguro era, había más de, no sé pero sí eran muchas personas, no se podía realmente pasar tan fácil y al siguiente día pasa todo lo contrario no éramos muy pocas personas y además también sucedía otra cosa que era que siempre intentábamos eh, tener al, al realizador eh, presentando la película tener este a alguien del equipo o, o algo así entonces esa vez nos acompañó Sergio Holcovich presentando la Jovisna y Jovisna no eh, esa función fue muy especial realmente porque y muy cansada realmente solo la vivimos del equipo Bunt Gregorio y yo y ahí nos la aventamos toda yo recuerdo que ese día no es cierto ahí estuve yo también ¿También estuviste? ¿Y por qué no estuviste al sí. final, Carla? Bueno, te fuiste temprano. Sí, no sí. Y llegaste tarde. No, sí. Yo recuerdo que, que llegué y estaban pasando el corto en 16 milímetros. No es cierto, era en 35 milímetros. Creo que sí, era en 35 milímetros. Eh, de la tesis no, de Sergio. Sí, era en 16 todavía. Es que yo me acuerdo que era en 35, sí. Carla. Pero bueno, igual en 16. El punto es de que yo llegué. Y eso es un corto bien pesado, la verdad, por el ah, tema. Sí. Y vimos el corto. Luego esperamos a la gente. Volvimos a ver el corto ya con Sergio Elkovich, que él no lo había visto desde hace 50 años, porque había sido su tesis. Ese mismo día, la Cineteca nos lo dio ya restaurado en Blu-ray, no teníamos un Blu-ray, tuvimos que conseguir un Blu-ray ahí entre los amigos de, de los estudios, porque también había muchos colegas y había muchos este, aliados, no, eso es cierto también. Eh, nos prestaron un Blu-ray, nos prestó la Cineteca ese mismo día la versión restaurada. Eh, Sergio Olkovich no lo había visto desde que estuvo en Moscú, que había terminado la, la carrera. Eh, eh, Sergio Olkovich habla, vemos el largo, termina toda la función, súper pesada, porque además veníamos de un día de no dormir, porque esa, la función del LEC terminó como a las 3, 4 de la mañana. Este, luego, ya que había terminado todo, eh, Gregorio me dice: Cala la gente y volvemos a pasar. Sí, era en 35, Carla. Sí, ya me acordé por esto. Y me dice: Cala la gente a ver si Cierto, quieren ver. Uno en 35 eh, y otro en 16, ¿no? Sí, sí, sí, pero nosotros pasamos el de 35 porque me dice: Cala la gente y a ver si quieren ver el corto, pero en 35 milímetros otra vez. Y entonces va, me paro ahí enfrente y les digo, no, pues sí, quieren paré. tener el, el privilegio de, de verla, pero en 35 milímetros. Y la gente prendida dice, va, órale. Y entonces, pues va. Y entonces Gregorio a embobinar y a, y a todo el show que es para proyectar en 35. Pasa en 35. Para eso, ese día estaba lloviendo durísimo, lloviendo durísimo. O sea, de hecho, fue la época de lluvias, porque ahí ya fue cuando nos empezó a correr la lluvia, realmente, ¿no? De, de, de coro de un medio. Y empiezan los aplausos, ¿no? Porque fue todo un show, ¿no? Porque obviamente era el Cácaro, era Don Goyo haciendo la de a Cácaro y todo. Eh, termina todo, eh, empiezan los aplausos y al final, al fondo, al fondo, al fondo, se ven dos siluetas así mojadas a todo lo que da eh, para esto ya era tardísimo y, y empiezan a gritar, ay no, ya se acabó, pero así como después de tres horas de que había iniciado, ¿no? Tres, cuatro horas de que habíamos citado a la gente, ¿cómo que ya se acabó y no sé qué? Y entonces ya toda la gente se va, resulta que era, no recuerdo el nombre, pero era una documentalista amiga de Gregorio y, y otra eh, joven, joven que la estaba acompañando y Gregorio vuelve a, a pasar toda la función solamente por ellas. O sea, de ese era el calibre de ese, de ese cineclub. O sea, era un cineclub que estaba dedicado al público, ¿no? Y que si llegaba alguien y la pedía otra vez, se hacía todo el show otra vez. No, bueno, es que no, no tenía límite de repente, ¿no? Gregorio era... Era este, muy intenso y como dice Pablo, a lo mejor por eso de repente eh, esa intensidad sí, sí le brincaba a, a, a muchas personas. Pero bueno, ya llegó acá Buntovsky, bueno, Diego Patiño, mejor conocido en el bajo mundo como Buntovsky. Y este, ¿cómo andas? Estrenando tal, bigote, por cierto. ¿Cómo? Estrenando bigote, digo. Ah, sí, sí, no es un no es un look que suele utilizar pero dije vamos a intentarlo sí pues platíquenme un poco de qué de qué estamos eh, hablando sobre Gregorio no este, recordando también un poco las anécdotas sí justamente de, perdón, justamente de eso estamos estamos en recordando cómo lo conocimos qué tantas locuras ahí pudimos hacer y en lo que te te instalas Diego yo les eh, yo me acuerdo muy bien de esta, de, de, pues de varias cosas. No me acuerdo, por ejemplo, justo ahí estaban Diego y, y Frida, eh, participaron en ese taller, que vinieron, vinieron el Duostrangloscope, el Duo que si nos escuchan, les mandamos un, un gran saludo, que son un par de cineastas brasileños, que bueno, me, me buscaron, que iban a venir a México, y les dimos, les dimos hospedaje acá en, en Tepoztlán, pero también les conseguimos un par de, de, de actividades, ¿no? Una de ellas en el Faro Aragón y otra justo, bueno, obviamente, pues en ese momento estábamos muy, muy emocionados con, con el foro, con la Archivia, haciendo cosas ahí. Entonces, hicieron una función en donde presentaron parte de su, de su material en Super 8 y, y, y, y propusieron un taller, ¿no? Que, que, se, que se organizó ahí. Y bueno, las funciones maravillosas, o sea, como siempre había... Eh, el espacio era mágico, la verdad es que ahí había, siempre que pasabas alguna cosa, al menos de, las, de lo que yo recuerdo, siempre, siempre te quedabas con ganas de más. Ya, ya Diego Miliano, pues ya nos dijo ¿no? que, que en realidad siempre había un poco más. Pero bueno, el caso es que eh, el taller se puso buenísimo, los brasileños pues acá con sus, sus ideas, eh, de, de en realidad como, como, como es un poco el cine experimental, ¿no? de hacer con lo que tienes. Entonces pues nos dijeron, ya sea que tengan ustedes algo en su computadora, que se lo bajen, que lo hagan con su celular, si quieren traer película y le intervengan, eh, háganlo. Y pues, la verdad estuvo fantástico el taller. Yo recuerdo muchísimo cómo nos sorprendimos gratamente de que Frida y Diego hicieron, o sea, en chinga armaron una película en su celular, así como que, wow, no, o sea, no sé cómo lo hicieron, pero bueno, estábamos fascinados. Pero me acuerdo muy bien de que, era tal la emoción, tal la vibra, tal todo el, el ambiente bien bonito que se generó, que, que Gregorio, así sin más, agarró un par de proyectores de 16 y dijo, estos creo que sirven. Y fue al archivo y llegó igual, así, yo creo que sin ver, agarró un par de cosas y las empezó a proyectar para, para que los, se pudieran grabar con el celular y luego eso, ese material se utilizara para, para el taller, ¿no? Eh, y luego ya... Eh, Ahora sí que más emocionado, agarró un rollo, este, órale, tasajelo este rollo, ¿no? Ya después, cuando se acabó el taller y todo, la verdad estuvo fantástico, los brasileños muy generosos también, y, y las cosas que hicieron, digo, me acuerdo muy bien de lo que hicieron Friego y, y Diva, y para decir, casi, casi ya son ustedes como clones, ¿no? Frida y Diego, este me acuerdo muchísimo, ¿no? De, de, de, de su ejercicio, este pero ya terminando, me dijo, no, micha, no debía haber soltado esos rollos. Tengo que checar si la película. No, desacompletamos la película. <risa> Pero la, la, la verdad es que era súper. O sea, fue tan bonito, tan tan mágico el momento, tan generoso todo el mundo, que Gregorio se contagió. Dijo: Vénganos, tu reino sacó un par de rollos y dijo: Órale, denle duro y acábenlos. Y al final, bueno, pues sí, ¿no? Pues, pues ve a saber. Espero que no. Creo que eran un par de cosillas ahí que. De, de, por ahí sin, sin, sin ningún, que no desacopletaron nada, pero, pero la verdad es que era fantástico, ¿no? Eso, el, el, dimos un taller de, de, re, de reparación de proyectores que trajimos a uno de los expertos que todavía por ahí anda, le mandamos igual un saludo a, a don Salvador Sotomayor. Eh, estas funciones en 35, no, no, yo no me acuerdo, de, creo que en la del topo no estuve, pero me acuerdo en una, creo que fue... Otra película en donde le faltaba el último rollo Y bueno, yo, yo terminé de aprender a cómo proyectar en 35 ahí en ese espacio no ¿Cómo, cómo no le vamos a guardar a a cariño? Pero el caso es que se proyectó la película y el último rollo se, se proyectó en video Creo que era Señora Venganza eh, cortesía del, del buen amigo Ezequiel, ¿no? que también tiene su, su gran colección de, de cosillas. Pero sí, podían suceder un montón de cosas bien, bien bizarras. No, bueno, la, la super pachanga para irnos a Jalapa, esa también estuvo enloquecida. O sea, una, una fiesta de recaudación de fondos una semana antes de, de que sucediera el Ultracinema en Jalapa, hubo, pues, hubo de todo: Cine Expandido, Función en Super 8. Pablo nos compartió su. su cosas de su instalación. Bueno, no, no, no fue así, de verdad era un, un lugar brutal, que, que es una pena que hiciste, que, que, insisto, que no, las autoridades no se dieran cuenta de, de, de lo maravilloso que era y que nos dieran chance, ¿no?, de seguirlo manteniendo y pues nada les quitaba, nada les quitaba. Pero bueno, no sé si alguien eh, eh, quiere compartirnos alguna otra actividad que, que pues, evidentemente todo esto son su, cosas que sucedieron en el Foro y Medio, pero como ya lo decía Pablo, pues, Reflejan total y absolutamente el, el espíritu de, de Gregorio, ¿no? De lo que de lo él le, le, le impregnó a ese lugar y, y cómo nos contagiaba también, nos alentaba incluso para hacer este tipo de, de cosas. Aunque luego se arrepintiera, ¿no? Aunque luego dijera, ay, caray, creo que ya descuartizamos una película que no debíamos descuartizar. Sí, pues. A, a ver. No, Diego Pero, que no ha participado. Sí, um, no, pues justo ese taller que mencionaste eh, del dúo estrangloscópico, también yo le guardo un particular cariño dentro de mi, pues no solo dentro de mi formación eh, artística, digamos, sino también dentro de mi, pues de mi persona, ¿no? Porque sí fue uno de los... Eventos como que más me acercaron a, a todo este rollo de la creación audiovisual, ¿no? de cómo eh, generar experiencias a partir del archivo, que creo que también es un, es un, es un eje conductor y es un pilar ¿no? que, que siempre unió a Narchivia y al Foro Siete y Medio. Y además, fue, sí fue como una cosa muy, muy mágica, ¿no? porque unos días antes yo había participado en, en otro taller, que era el de cine con cámaras soviéticas que impartió el general Trigan en Ovnibus Roma, donde ahí fue donde conocía a los estrangloscópicos, y así una cuestión de, no sé, me parece que una semana, dos semanas, la verdad fue hace tiempo y no, no, no me acuerdo muy bien de, de cuánto, cuánto hubo entre uno y otro, pero fue este de reapropiación, y fue en Anarchivia, ¿no? precisamente. Entonces, eh, yo la verdad es que a partir de ahí como que sí empecé a dimensionar todas las posibilidades creativas que tiene el archivo. Y pues claro, o sea, no, creo, que, creo que es ahí donde radica la, la grandeza de, de este tipo de, de eventos y sobre todo de, pues, de alguien que se si era como tan, eh, que tenía como ese, ese espíritu como el que mencionas de Gregorio, ¿no? Yo me acuerdo que, me acuerdo así del momento en el que fue por los rollos y lo sacó, porque además había unas cosas bien locas, ¿no? O sea, me acuerdo que había... Eh, creo que un rollo informativo de la NASA sobre no sé qué cosa de un alunizaje o de una maniobra como de acoplamiento de algún cohete. Luego además había creo que una película obscena de los años 30, entonces era una cosa así súper loca que, que la sacó, o sea, como si nada, ¿no? O sea, como si yo fuera en este momento a mi armario y sacara algo y se los mostrara ¿no? Entonces creo que también eso habla de un, un espíritu como de, de, de compartir que al menos a mí sí me marcó mucho, ¿no? Eh, y ot otra anécdota que, que yo recuerdo también con mucho cariño es que él tenía una, una linterna mágica, ¿no? Y no me acuerdo mucho también en, en qué contexto fue o, o después de qué evento se dio, porque sí hubo un evento antes y también fue como esta cuestión imprevista, como que se le ocurrió y, y lo hizo así sin más. Pues fue que se, se caracterizó como una persona del siglo XIX saca su linterna mágica y nos empieza a pasar unas imágenes, así como, pues, y de veras sentías, ¿no? O sea, porque además estaba todo a oscuras, ¿no? Te pedía que no hicieras ruido, como que apagaras todo lo que pudiera emitir luz. Entonces te, nos metió como en ese ambiente total de ver esta función de la linterna mágica y sí se sintió así como, órale, ¿no? O sea, como que sí sí dio, sí dio como ese, ese resultado, eh, pues, muy bonito. Y yo creo que esas dos anécdotas son las que más atesoro de, de haber compartido en este espacio, que, que sí, como dices, yo concuerdo contigo en que fue un... Es, es, pues sí es penoso como que, que, que no se le sacara el provecho por parte de quien necesitábamos ese apoyo, ¿no? Este, que a lo mejor la, la, ahí la, la injerencia que yo tuve quizás no fue mucha, pero ciertamente también, pues, o sea, lo, lo que yo compartí ahí, pues sí me sirvió muchísimo y además pues creo que a nivel emocional también es, un, es un, un ancla muy grande, ¿no? Entonces, pues nada, yo solo me acuerdo de esas dos anécdotas y creo que son las que más las que más, más bonito siento de recordar al respecto. Gracias, Diego. ¿Ibas a, a comentar algo, Carla? ¿Carla? ¿Yo? Sí. Sí, aquí estoy. ¿Me oye? ¿Ibas a comentar sí? Este, pues sí, eh, sí, sí me oyes? Bueno. Sí, te escuchamos bien. ¿Sí me oyes o no? Ah, no Ah, bueno, pues este, no, sí, o sea que justo ahorita que estaba rememorando Diego Emiliano, ay, hay que decirlo completo <risa> para lo de los, lo del cinito. Creo que fue una de las etapas brillantes que hubo bueno, en la Archivia. Les contaba hace un rato que un tiempo, eh, cuando Gregorio me dijo, oye, pues este, ayúdame, ya hay que hacer cosas y tal. Pues como que estuvimos ahí, en, la, pues, ¿no? en soledad, ahí pensando y tal, y tratando de ver qué pues, se podía armar. Y alguna vez después él me dijo, oye, pues es que yo creo que debíamos de pintar un grupo de gente, ¿no? Y me dijo, pues sí. Y fue cuando después se le ocurrió convocar a, pues, a la banda, ¿no? Y pues creo que pues, ya había conocido a Diego, eh, fue cuando, bueno, Diego, Emiliana. <ríe> y fue cuando este, hizo su junta plenaria, así como decía Gregorio, vamos a hacer una plenaria. Y entonces eh, fue que, pues, este, obvio estaba convocado, pues, Pablo, Diego, Franco, creo que Bunten también, y yo, ¿no? Entonces, pues para platicar y, es, y ya Gregorio ahí contarles, no, pues es que el está sillasado. Creo que a partir de ahí, cuando empezaron las ideas, pues ya como en equipo con más gente, y empezó este rollo del cine club, de rescatar este concepto del cine club, pues fue como un momento muy chido de archivia, fue un momento brillante y muy cansado. ¿no? porque pues, era ir a comprar las golosinas, era estar buscando a la banda para que si iban a ir o no iban a ir a la función, o sea, los directores o como decía, yo de me justo buscar a alguien del equipo que pudiera estar presente, armar el programa y demás o que si, si, si, si la peli estaba lista, si no estaba lista, si ya había valido queso porque a la mera hora la producción de esa peli no se pudo, eso nos pasó justo con la película de ¿Cómo se llama? Híjole, se me fue el nombre de Donde sale Blanca de Guerra y que sí terminamos pasándola. ¿Tú te acuerdas, Diego? La de. La Ay, <risa> Híjole, es que no me acuerdo esa peli. Pero sí la pasamos motel. porque, o sea, no. era la de Motel. Sí, güey, no, esa fue una bronca, ¿no? Fue una bronca, bronca, bronca. Nomás no, o sea, ya no sabemos qué hacer, pero bueno, al final se logró no fue el director, no fue Blancadero, <risa> o sí fue el director, ya no me acuerdo. Este, pero bueno, fue como esos momentos de así súper, yo creo que muy chidos, en los que también pues el Gregory se emocionó mucho porque dijo, por fin ya está surgiendo algo no más allá. Y, este, y pues no sé, o sea, en realidad a mí lo del foro siete y medio me dio como muchísimo con Gregorio. Fue pues, estrechar una relación que había comenzado justo pues, por pura chamba y, y nos volvimos muy amigos, pero también por eso luego peleábamos y nos gritábamos mucho y este... Y había momentos muy intensos porque él era muy intenso y alguna vez yo platicando con él le decía, oye, justo porque había habido una junta y él había pues ven que decía sus metas y pues te la aventaba así, ¿no? Este, derechita, ¿no? Y entonces alguna vez estábamos platicando de eso y yo le dije, pues es que no te das cuenta, le digo, eres como súper intenso, le digo, entonces, estás medio loco, estás de acuerdo, y me dijo, sí, la verdad, sí, me dice, sé que es difícil tratar conmigo, pero de verdad es que, pues digo las cosas, pero, pero no es de mala onda, que no sé qué, ¿no? Y, y como que empezamos a agarrarnos la onda así de cómo era él y tal. Eh, y no sé, o sea, para mí el proyecto de Archivia, conociéndolo, viendo todo, o sea, tenía el espíritu muy cañón de, de Gregorio y, y esas colaboraciones pues que se hicieron en esa etapa del... Cuando estuvo el cinito y toda esta onda, creo que fue algo, va a sonar muy ñoño, pero pues bueno, fue algo así como mágico porque como que sí se veía, ¿no? Que podíamos ir haciendo más cosas. Por supuesto nos empezamos a cansar y pasó lo que dice Diego, este rollo de la super lluvia que orilló a cambiar, ¿no? El, la sede, eh, ya, no, pues ya no estuvo entre el 7 y el 8, pero pues bueno, siguió haciendo eso, pero este ¿Cómo se llama? Pero pues o sea, en realidad hubo como muchísimas anécdotas, justo a, no nos había tirado el temblor, que fue cuando hubo que cambiarlo al edificio este eh, que está ahí enfrente de... que Yo nunca había ido a ese edificio, ¿cómo se llama? Es el... Indio Fernández, es el edificio Indio Fernández. Sí, no, el no Indio. sí, sí, es cierto, ahí, exacto, ahí pues había quedado bien el lugar, pero pues sí, Gregorio estaba así de, no, ya hay que pasar, no sé, es que hay que ir, y pues pobre Ángeles, que era en mis tiempos su asistente... Y sí me decía, ay, no, es que yo ya no quiero ir ahí porque me da miedo. <risa> le daba miedo la oscuridad y le daba miedo la soledad del foro siete y medio, ¿no? Y además ya le daba miedo el temblor. Y encima me decía, yo soy alérgica al polvo y Gregorio me hace ir y, y a cargar las cajas y tal. Pues es que lo que a mí me encantaba de Gregorio era eso, o sea, que le valía que se te decía, ayúdame con esto y que ya ibas en friega, ¿no? Así cargando cajas, haciendo cosas que pues ni querías hacer luego, ¿no? Y ensuciándote y así, y tal, y te decía, ándale, no sé qué, y entonces ella lo empujaba eso y la pobre así con una mega alergia, ¿no? Y nosotros ahí llevando en cosas, la, en este, los diablitos, las cosas así corriendo, ¿no? <ríe> fue muy chistoso. Ese, ese regreso al foro después del temblor, ¿no? ya que pudimos entrar y todo, y, pues, y ponerse a limpiar, ay, no fue horrible, de hecho, fue cuando hubo que, que acomodar los anaqueles, si este, ¿sí te acuerdas, Pablo, que había que hacer todo este rollo y todo que... de anaqueles, sí, sí, no, fue, fue un relajo, fue o sea de hecho fue como para mí más molesto que la última mudanza no porque si era lleno manches si encima está aquí o sea lleno de tierra de todo el trabajo pero sí, y bueno cuando vez lo sacamos cara... todo ay perdón que te interrumpa así muy breve en realidad sí, sí. el edificio estaba en riesgo también no entonces era un sí, asunto de adrenalina en y todo, sí. <ríe> sí y pues yo creo que eso era muy chido porque o sea, solo esa personalidad de Gregorio, tan intensa, tan así, te hacía hacer cosas que no... O sea, que te ponías ahí o sea, y decías, está bien lento, ¿no? Y normalmente igual le hubieras dicho a alguien más, no, no lo voy a hacer, porque cómo crees y no sé qué. Pero con él terminabas haciendo las cosas, ¿no? Y, o sea, pues sí, hubo muchas cosas, muchas pelis, proyectos, etcétera. Eh, el cambio a, al, al último, a la última sede pues sí, prácticamente marcó como un final, ¿no? Porque, o sea, aunque se siguió trabajando un poco, eh, Diego Emiliano estuvo al pie del cañón de eso me acuerdo, súper bien ahí con un Gregorio. Yo, yo ya ni quería ir ahí a acomodar y todo, y ellos sí estaban así en friega. y Yo decía, ay, no, yo no quiero ir, ya. <risa> y este, ¿y ¿cómo se llama? Pero, bueno, pues, eh, finalmente había muchas ideas también de hacer muchas cosas, la intención de hacer unos talleres, eh, de ir viendo bueno, cómo aprovechar este espacio que era muy diferente, pero al mismo tiempo tenía cosas muy chidas, o sea, en realidad quedó muy muy chido el lugar así, súper bien acomodadito, o sea, no era lo mismo, pero pues, al final con esta idea de va, hay que adaptarnos a lo nuevo, pero pues obviamente yo creo que para todos, o sea, para Gregorio fue el gran golpe, pero en realidad creo que pues eventualmente lo fue para todos, ¿no? De alguna forma porque empezó a, a hacer este momento de decir bueno y hacia dónde vamos a ir no? y hasta cierto punto el tratar de dejar descansar la relación entre todos también era algo que se estaba buscando porque de hecho yo lo hablé con Gregorio en algún momento y me decía pues es que yo creo que sí si nos tenemos que dejar de ver no o sea como un tiempo <risa> para pues como alivianarnos de nuevo y traer nuevas ideas y yo le dije sí porque él justo ya está, o sea, él ya antes de, de ese cambio él me decía, es que ya no sé qué hacer, es que me decía, es que de repente quisiera dejarlo todo, pero al mismo tiempo digo, no, cómo voy a dejar todo eso, ¿no? Y me decía, yo quiero que ustedes se hagan cargo y yo le dije, no manches, <ríe> me decía que quiero que ustedes, que ya se el equipo de trabajo y todos, pues todos están como chidos, pues que se hagan cargo. Y yo le dije, ay no manches, pues es que está muy cañón. Y le digo, o sea, pues una cosa es tú, ¿no? Le digo, pero pues no manches, o sea, nosotros, pues, o sea, le dije, tú te quieres desafanar. Me dijo, pues sí, un tiempo, ¿no? Pues unos añitos, ¿ves? <risa> y decía, pues, ¿cómo nos vamos a quedar nosotros con unos añitos? O sea, no sé, ¿no? Para mí fue así de, no, no, espérate, ¿no? Y, este, y después, cuando nos cambiamos, en algún otro momento también me decía, es que... Dijo, ah, como que eso, de hecho, en algún momento le prendió bastante, ¿no? Porque dijo, bueno, pues sí, va a quedar diferente, y se pusieron a pintar, hicieron todo. Y entonces que lo, le emocionó y para él fue así como, es un nuevo momento y podemos volver a hacer cosas nuevas, ¿no? Y pensar qué se hace. Pasó un tiempo y bueno, pasa la vida, las cosas y demás. Y, y pues ya también él de algún modo decía, es que qué vamos a hacer, ¿no? Y él también pensando hasta cierto punto, en que pues me decía es que pues también yo tengo que estar más aquí con mis perros en playa Capa, no es casa con mis perros tengo que hacerme cargo de esto lo otro entonces pues no sé o sea qué vamos a hacer con todo no me decía es que no sé no sé y, y estaba como en un momento de, de no saber no y de decir bueno ya sé pues lo dejo que siga ahí a ver qué pasa este pues a ver qué sucede, ¿no? O sea, con, con este espacio a ver qué sucede, si se puede reactivar o qué pasa, ¿no? Porque pues los talleres que se empezaron a ofrecer durante la pandemia, pues no, no tuvieron mucho quórum tampoco, bueno, de hecho no tuvieron, <risa> ¿no? Más que las sesiones, de, pues, de muestra, ¿no? Ahí sí llegó gente y todo, bueno, en, lo, en el Zoom. Pero pues no, no llegué, o sea, al final las siguientes sesiones que había que pagarlas, pues ya no, no se conectaron. Entonces, eh, pues si era así como otra vez la misma pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Eh, entonces yo creo que esta, o sea, he estado meditando mucho en esta vida de Anarchivia después de Gregorio, porque finalmente... Eh, pues su alma está ahí, ¿no? Una parte de su alma está ahí. ¿Y qué va a pasar? Eh, eso que escuché cuando me reconecté ahorita, que estaba diciendo Pablo sobre, pues sí, como de algún modo, o sea, ver qué onda con, este, con todo este material. Finalmente era él a quien le importaba muchísimo. Pues creo que sí hay que replantear, hay que plantear de alguna forma qué es lo que va a suceder. O sea, yo no, no sé, digo, para mí este, esta pérdida de Gregorio ha sido muy dura, sorpresivamente dura, y, y también me ha he hecho pensar en esto, en Anarchivia mucho, ¿no? Además de en como tú y sus demás perritos, eh, también me ha he hecho pensar en la y en, en toda la... Esa que tiene ahí, ¿no? que, que yo entiendo por qué Gregorio, aun cuando de repente se cansaba mucho, no, no podía mandar a volar a la chía porque pues, era una vida de búsquedas, de encuentros en todo ese archivo, ¿no? Un archivo vasto, un archivo pues, independiente, muy importante, o sea, no sé, digo, ya, ya me puse melancólica. <risa> Pero, pues sí, o sea, finalmente para mí Anarchivia, con todo lo que han platicado, con lo del cine, con los proyectos alternos, o sea, utilizando obviamente a través de Anarchivia, siendo que ahora, bueno, Gregor está trabajando en Rizoma, ¿no? Que, que Rizoma llevaba desde 2019 planeándose, este... Ay, no sé, o sea, me, sí me, me, me hace como, no sé, o sea... De... Ya no, no sé hacia dónde ver, ¿no? O sea, es como una cosa muy rara. Ya mejor me callo. <risa> no, pero creo que planteas una, una duda sí, razonable. Hay... Sí, Pablo. No, Pablo, vas, vas, vas. No, es que esta reflexión última de Carla me hace pensar también en el ejemplo de Gregorio y la vida de Gregorio, quizás también como una manera de representar cualquier otra vida no eh, vamos arrastrando una serie de experiencias que nos configuran como archivo y por más que queramos desprendernos de ellas es imposible eh, a veces queremos mandar todo al carajo pero pues no podemos porque nos constituye y es un compromiso que tenemos con ese espacio y las personas que rodean a, a ese espacio como sitio y ahora que escuchaba a todes hablar también pensaba en un conflicto que me parece en esa primera plenaria donde Gregorio entregó un cuestionario, no sé si recuerdan ese cuestionario, que les preguntaba algunas cosas sobre, sobre Anarchivia, sobre las cosas, y a mí, a mí hay algo ahí que no sé si recordarán lo que dije cuando vi el cuestionario, pero como que, como que Anarchivia y el Foro Siete y Medio parecían a veces entrar mucho en conflicto, ¿no? O sea, porque la energía que requería el foro como un espacio de gestión abierto al público, eh, estaba consumiendo el tiempo que requería la catalogación, la preservación, otro tipo de actividades que estaban en el origen de la sociedad civil, y creo que eso a veces fue, sí, un conflicto, pero también, a, y consumió también las posibilidades de desarrollo de anarchivía pero abrió otras posibilidades como de entrada de esta comunidad que estamos aquí interactuando el día de hoy, y que es otra forma de reconocer la herencia de Gregorio en este mundo, ¿no? En sus rostros, en las relaciones y en este, en este estar aquí, aunque no, aunque no sea pasearnos por ahí, ¿no? Que como decías, Carla, me encantó porque lo dijiste en las mismas palabras que Gregorio las decía. Eh, que, que le molestara tanto, ¿no? Yo me acuerdo muy bien esta anécdota que les decía de la, de la INE y de la constitución de, de la Asociación Civil. Y dije, oye, compadre, pero, pero yo tengo un trabajo en el lado opuesto de la ciudad y pues no voy a poder ir más que entre 8 y 10 de la mañana, ¿no? Sí, está de huevos, no sé qué. Y eso nunca se pudo conciliar, ¿no? Entonces a veces eh, pensar como... ¿Qué, ¿Qué oportunidades sí se pueden conciliar y qué caminos sí se pueden abrir independientemente de, de las situaciones? Yo no sé, por ejemplo, qué hay, qué hay ahorita en ese local, porque yo dejé de ir justo con la pandemia y hace un año más o menos exactamente fue mi última llamada con, con Gregorio, un poquito más, ¿no? Entonces, eh, no sé, no sé, la verdad me parece una... Una, una imagen incluso muy inquietante. Porque, digo, técnicamente yo no creo que haya hecho un acta, un acta, una, un acta de consejo de la AC. Y, y digo, lo digo así como muy, muy claramente, pues eso, eso, esos aparatos los había donado a la AC, ¿no? Eh, ¿qué, qué, se, ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Cómo se va a hacer este...? Su distribución, restauración de, de la idea, eh, su puesta en acceso al público, que creo que era el motor siempre eh, que, él, que él tenía. ¿no? no Y justo es una, una duda razonable, porque pues creo que la primera cosa que creo que a todos los presentes nos pasó por, por la cabeza es, qué poca madre, ¿por qué Gregorio? Y la segunda cosa que nos pasó por la mente es: ¿y qué va a pasar con sus cosas? ¿Eh? ¿Y qué va a pasar con todo eso? Porque sabemos perfectamente que todo lo que estaba ahí metido no le interesaba absolutamente a nadie más que a él. Y eso está muy cabrón. O sea, está muy cabrón. Por eso, aparte de todo lo que hemos platicado aquí, Anarchivia representaba un bastión eh, antitiempo, un bastión anti -re rebelde, por supuesto, un lugar an anárquico en completa revolución y rebeldía en contra de, del cine hegemónico y, y pues sí o sea son un montón de tesoros empezando por la linterna mágica que ya nos esa, esa función fue bueno la que me tocó a mí fue absolutamente gloriosa o sea en la vida en nuestra repajolera vida vamos a poder volver a ver una cosa maravillosa como la que vivimos ahí las funciones en 35 o sea un proyector de 35 que uno pudiera ir y decir oye, tengo esta película, ponmela, ¿no? vimos ahí los, ya, les, ya les decía yo, o sea, aparte el rescate, ¿no? ese rescate, los magueyes una copia pristina, casi prístina eh, de, de los magueyes de, de se me acaba de escapar el nombre de este gran cineasta ay, ¿cómo se llama? de Rubén Gámez Ajá, en, sí, francés, en francés, ¿no? O sea, una cosa que creo que la, ni la Cineteca tiene, creo que la, ni la Cineteca francesa creo que tiene una copia de eso, pero bueno, estaba ahí entre la pizcacha que iban a tirar a la, los estudios churubuscos, ¿no? Eh, o sea, un montón de cosas que, que sí, pues sí, sí, o sea, desafortunadamente no sabemos qué va a pasar, esperemos que eh, tomen las mejores decisiones, pero bueno, pues era todo ese espíritu, ¿no? De... de, de de un archivo, digo, sabemos perfectamente a estas alturas de, de los que estuvimos involucrados que no es tarea fácil, que no es, no es tarea, por, yo creo que por eso mismo, ¿no? Las, los archivos establecidos, los archivos institucionales, los archivos oficiales, pues le sacan al parche porque, porque saben que no es tarea fácil, ¿no? Que no es cualquier cosa preocuparse por todos estos materiales que en teoría, digo, a mí me tocó ver a los directores de archivos, eso no importa, eso tíralo a la basura, y eso, o sea, como ya lo hablábamos, ¿no? para, para algunos podría parecer basura, pero para otros es tesoro y en realidad esta situación pues es, es extremadamente compleja. Y bueno, pues ahora sí que no, no, no... Ahora bueno, último que dices, perdón, Lucha, pero para resaltar el valor de Gregorio como figura sí. del cine mexicano, me parece que ese espíritu que él tenía de la preservación, independientemente de su radicalidad y de su amor por las formas experimentales, está haciendo evidente un vacío tremendo que impide el desarrollo de la industria fílmica nacional. O sea, si estamos produciendo sin pensar en la conservación, sin pensar en la restauración, estamos invirtiendo millones en una película y ni siquiera nos preguntamos en qué formato tiene que quedar el disco duro o si tiene que estar en unas cintas magnéticas y si todas van a estar iguales. O sea, no sirve de nada invertir un solo peso en hacer cine, ¿no? Y creo que eso es lo que Gregorio hacía evidente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, en sus películas, en sus conversaciones y también, por supuesto, en Anarchivia. Sí, sin duda, sin duda, digo pues no hace falta más que preguntar, ya no hables de los cineastas de las nuevas generaciones, de los cineastas de, de, de La Rodada de Gregorio, les, me tocó preguntarles, oye, ¿y, y, ¿y sabe dónde están sus películas? Eh, pues los tiene la productora, ¿no? Debe, ellos deben de tenerlo. ¿no? El único que quizás sí estaba preocupado por cuando menos conservar una copia en 35, de, ya no los negativos, cuando menos una copia de Pepe Bull, pero de ahí en fuera prácticamente como dices a nadie, por eso estamos, por eso estamos padeciendo y por eso seguiremos padeciendo y por eso, bueno, entonces, sí, como dices, eso, eh, y, y bueno, yo, yo también hago esta mención de, de justo porque eh, es complicado, es, es, es, es eh, eh, meterse en un, en un proyecto como, como el de Gregorio, pues sí, obviamente te consume la vida, consume recursos, no cualquiera le entra, pero pues bueno, rescatar el valor justo de eso, ¿no? De, de aventurarse a hacerlo y de que ojalá nos demos cuenta con, de una manera más, más bien sutil y no trágica de, de todo eso que se pudiera llegar a perder en determinado caso y de la importancia que, que tienen, ¿no? Que tienen estos, estos materiales, estos equipos. Ese, ese proyector de 1905 que creo que hasta el último de sus, de sus días intentó eh, echar a andar, no sé si lo lograrían en algún momento, pero cosas así que, que de verdad eh, destacan el espíritu. De, de, de nuestro querido Gregorio. Y bueno, pues yo sé que podríamos seguir hablando horas y anécdotas y tenemos para llenar 5.000 programas o no sé, muchas cosas. La verdad es que alrededor de, de, de, de la figura de Gregorio pues hay, hay un montón de cosas que nos pasaron, unas, eh, eh, unas buenas, otras peores, otras mejores, no sé, o sea, había un personaje complejo y... y y tenía sus, sus, sus cosas, pero de todas formas eh, no dejaba de cautivarte esa, esa energía de, de, de, de chamaco con juguete nuevo, ¿no? Cuando, cuando, cuando encontrabas algún proyecto que, que pudieras compartir con él y, y, y, y le, le, le interesaba. Este, pero bueno, pues ya para ir cerrando esta, este programa que dedicamos a la memoria de, de nuestro querido Gregorio, pues no sé si alguien quiere eh, ir como... Eh, tener unas palabras finales, la verdad es que sí, sí, es, sí te conmueve pues tantas, tantas anécdotas, tantos recuerdos. No sé si alguien quiere empezar, una como ronda final. Pues es que, uy, se me ocurren muchas cosas, pero no sé cuál contar, o sea... Eh, o más bien dedicar unas palabras, eh, pero las cuento rápido. Me acuerdo, es que sí, da para hablar de mucho, ¿no? Me acuerdo alguna vez que volamos la, la luz del foro 8, ¿no? Por estar ahí probando una moviola. este Me acuerdo ahorita que comentaban con respecto a los objetos, o sea, una vez que yo fui, incluso yo ya al final eh, tomé mi camino, no ya al final, final, y... Después de eso fui a, a preguntar si podía ocupar algún objeto y Gregorio eh, me dijo que sí, por supuesto. Me dijo incluso es eh, la, eh, la obligación de Anarchivia, o sea, Anarchivia siempre estuvo abierta a proyectos nuevos, siempre estuvo abierta a... A, a esa esencia que era Gregorio de compartir, de rescatar, de preservar, de, de, de, ¿no? o sea, de, de construir, vaya. Y pues bueno, eh, pues sí, o sea, decir que, que Gregorio nos convocó aquí y siempre este, a personas eh, como nosotros, ¿no? O sea, que sí. Si, alguien que escuche el podcast empieza a indagar en la obra de cada uno de los que están aquí o los pasos que está, de las personas que están aquí, se dará cuenta de, de el, ¿cómo decirlo? la gama tan amplia ¿no? de, que, puede, que puede ser, de, ¿cómo, cómo, cómo decirlo, como de las personas que pudieron pasar por, por ese espacio y que al final de cuentas pues, siempre nos convocó Gregorio, entonces, pues bueno, y mandarle un abrazo a, a todos ustedes. Me dio mucho gusto eh, escucharlos, verlos otra vez y allá donde quiera que esté Gregorio también. Gracias, gracias Diego, Diego Miliano. Eh, Praxeris, ¿andas por ahí? ¿Quisieras comentar algo final? ¿O ya te fuiste? Praxeris... Bueno, nos, nos había dicho ¿no? que tenía que atender otra, otro asunto. Igual iba a estar con un ojo, pero bueno, le le mandamos un saludo. Diego, así pues voy a ir como, como los tengo aquí en la pantallita. Buntowski. Sí, eh, pues bueno, yo eh, de algo también que me acuerdo muchísimo eh, es que yo conocí a Gregorio como espectador. O sea, yo en realidad no conocía a Gregorio antes de... de de todo, O sea, más bien, yo lo conocí muchísimo antes de, de, de siquiera conocer a Anarchivia, de siquiera conocer el Foro Siete y Medio, o sea, ni pasaba por mi mente eso, porque yo la primera vez que supe de Gregorio fue porque vi una de sus películas, ¿no? Era, creo que, 2014, yo era un todavía iba en la, en la prepa, me parece, y, y fui a ver muros a la Cineteca eh, un día, creo que fue un fin de semana. Eh, y como que me empezó a meter la curiosidad, ¿no? Como de cómo funciona como el, el que hacer a lo mejor de, no sé, del cine documental o de documentar un, un suceso, un hecho, un evento. Pero como que no, o sea, como que de ahí en fuera eh, pasó un periodo bastante amplio de, de tiempo en el que pues realmente no sabía quién era Gregorio, ¿no? No es sino hasta que empiezo a tomar los talleres y hasta que empiezo como a interactuar más de cerca con, con el espacio. Que, que digo, con que este es Gregorio, ¿no? O sea, como que ahí hice clic y dije, ah, no manches, pues es, o sea, él hizo la película que yo vi en 2014 en este, eh, en este tiempo y ya, como que, pues como que sí fue ahí un, un golpecito de realidad, como decir, órale, o sea, como que se siente, o sea, yo, yo sentí muy, muy padre conocer a la persona que, que, que ideó y que, que estuvo detrás de producir y de hacer eh, tal, tal, tal, este obra, ¿no? Y pues bueno, hablando específicamente sobre el espacio, pues a pesar de que mi participación haya sido pues relativamente breve, que yo llegué ya cuando estaba en el, en el nuevo edificio, así desde el día uno eh, estábamos como viendo qué hacer, decidiendo qué hacer, y, y o sea, como que ni siquiera me preguntó, solo me dijo agarra una cartulina y un plumón y te pones a escribir el organigrama que te vamos a dictar, ¿no? Y entonces así empezamos como a... Eh, él empieza como a hacer toda esta serie de organizaciones, ¿no? Entre todos. Eh decir a ver, este, vamos a tener tal departamento, ¿no? Y era el departamento de este, recursos, ¿no? El departamento de difusión, departamento de tal, tal. Y de hecho creo que todavía lo tengo aquí en, en, este, en uno de mis libreros, este, esta cartulina ahí con, con unos rayones en plumón. Y pues sí, eh, yo creo que también otra cosa de la que me acuerdo mucho, pues justo es cuando está, se estaba resolviendo lo de las tarimas, ¿no? Como para hacer otra vez esta, esta, esta o sea, poder poner otra vez el proyector, ¿no? Y las butacas y todo esto. O sea, era como una cosa súper, super hazlo tú mismo, porque, o sea, la tarima era una madera ahí que nadie estaba ocupando, ¿no? Entonces fue como, pues, órale, nos apropiamos de esto y la trabajamos y ahí con lo que, con lo que hay, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad es que sí, aunque mi participación digo fue breve, sí definitivamente empecé a adquirir yo una, una noción de lo que es el trabajo en equipo y de lo que es el trabajo, eh, de, del valor del trabajo, no y del, del empeño y del cariño que uno le puede poner a las cosas que realmente le interesan. Entonces sí, yo concuerdo mucho con que su pérdida es, no solo es una, o sea, representa pérdidas en muchos aspectos, ¿no? Y, y pues sí, ahora lo que sigue es precisamente ver el, el, el legado que él tiene y, y qué se hace con todo eso, ¿no? Yo creo que es una gran, gran interrogante que nos corresponde a todos y pues nada, igual este, creo que las pérdidas son algo con lo que todavía no, no puedo como eh, como que no lo puedo entender muy bien del todo y creo que realmente nunca nunca nadie está preparado para algo así, pero pues sí eh, igual un, un saludo y un abrazo a todos y pues hay que, hay que abrazarnos mutuamente y apoyarnos entre todos y pues nada igual pues un abrazo a Gregorio donde sea que esté eh, que esté bien y que esté en paz gracias gracias Buntowski Carlita es, pues no sé este pues bueno <ríe> no, es, no sé. me pega muy cañón <ríe> esta pérdida ¿no? de, de Gregorio, eh, lo que él le he dicho, <risa> lo que él le he dicho a pues así a mi hermana, a mi los aspectos es que, pues me agarró sorprendentemente en curva y que además su ausencia me ha mostrado su importancia en mi vida, este eh, Gregorio, en el sentido de ser un referente, ¿no? como archivista, como buscador, como creador, eh, creo que es muy importante y creo que eso nadie se lo puede discutir, aunque haya mucha banda que de repente le pueda echar. Pero al final es algo que no se discute, en efecto, pues gracias a su personalidad tan compleja, Tenía muchas desavenencias de repente o lo que fuera, pero nunca, nunca logró realmente que alguien se quedara como odiándolo, ¿no? <risa> este, gracias a eso, ¿no? que él en todo era, es como muy, uh, muy sensible, ¿no? También, ¿no? Muy sensible y yo uh, creo que algo que agradezco, ¿no? A, Archivia, a Micha, ¿no? Este, a Micha porque pues gracias a Micha empecé esta relación con Gregorio y a Nachivia porque pues finalmente fue lo que me mantuvo ahí, ¿no? Este... Pero pues es... Eh, yo le agradezco que más allá de haber trabajado los materiales y eso, eh, pues estreché una amistad con alguien con quien no me imaginaba, no porque yo lo admirara, digo, después ya lo admiré, ¿no? <risa> porque finalmente su trabajo habla por él, pero además de eso, conocer esa parte de él humana, ¿no? de pasar tantas horas platicando en su casa o en la archivia, ¿no? que me chismeaba sabrosísimo de mil cosas y bueno, o sea, hablábamos de cosas así muy absurdas de repente, me tocaba ver muchas cosas de él que que pues creo que voy a atesorar así con el tiempo, este, por supuesto, pues a no archivia y ver, el otro día pasé por ahí afuera, de hecho fue antes de que sucediera su accidente, y pensé, sí, Gregorio, ¿seguirá viniendo ya no? ¿O qué no? Porque pues yo veía, se me hace que ya ni ha venido, o así pensé, ¿no? Digo, y al saber que pues él iba así, bueno, iba hacia la ciudad de, de Tlayacapan y dije, bueno, entonces seguí en la dinámica, ¿no? De, de ir y hacer sus cosas, justo aportar en su proyecto en el que estaba. Este... Pero no sé, o sea, creo que pues, finalmente a mí me parece que es eh, una pérdida muy fuerte, ¿no? Este cada quien pues lo vive a su modo y dependiendo, ¿no? Y pues yo lo que les puedo compartir es lo que yo vivo en primera persona, o sea, en mí. Y sí, o sea, pues en de definitiva, chale, pues lo voy a extrañar muy cañón, ¿no? Pero, um, pues ni modo, ay, ¿qué se le va a hacer? Este, y, y pues, no sé, o sea, habremos, creo, de ver o tener el ojo un poco atento a ver qué pasa con Anarchivia, digo en efecto, pues todavía está un miembro de Anarchivia activo que es Pablo, porque el tercero pues yo recuerdo que me dijeron que bueno, Gregorio me dijo pues era de chocolate <risa> pero pero pues bueno, o sea pues contamos con eso un poco, ¿no? porque como bien dice, pues prácticamente lo que estaba, la mayoría de las cosas que estaban ahí pues son de Anarchivia que Gregorio pues me dijo en su momento que eh, decía, pues al final de cuentas, Anarchivia no es mío, ¿no? Decía, Anarchivia, pues es, pues es de la gente, ¿no? Nada más que por la onda es que sí, tiene que ser personas las que se encarguen. Y decía, pues este, sobre todos sus tesoros y cosas, sí me decía, pues hay cosas que pues, por mí se pueden quedar ahí y otras, pues obvio que no, porque no le pertenecían ni a él, ¿no? Pero, pero bueno, eso es una cosa, no no sé, o sea, honestamente, creo que me agarran en un momento bien confundida, ¿no? Y bien, pues sí, o sea, en el que pues, he pensado mucho, ¿no? No hay día que no piense en Gregorio, hombre ¿No Gregorio lo logró, sí. ¿no? O sea, que no piense en él, ¿no? Cada día o a cada ratito y que me venga a la mente, ¿no? Este... Yo, bueno, respondiendo un poco a lo que preguntaba Pablo que no sabía porque ya tenía un año que no andaba por ahí, pues yo fui hace unos meses, estuve allá con él unos pocos, no tiene tantos meses, estuve allá en, en, pues en, el, en el local, eh, pues estaba todo muy bien, muy arreglado este, estuvimos trabajando un rato unas cosas que me pidió y pues chismeando de paso y pues estaba todo, ¿no? prácticamente estaba todo, estaban las pelis, estaba las teles, estaba todo, todo, ¿no? O sea, en la barrita, las compus, así como lo, o sea, quien lo vio, no sé, Diego Emiliano, pues tú, Pablo, seguramente la última vez que haya sido, sí, está prácticamente todo ahí, ¿no? O sea, bueno, como yo lo vi, ¿no? Y como yo prosiguió sí, hasta, hasta, sí, todavía, o sea, está, estar no sé, o sea, ¿qué haces con todo eso? ¿No? O sea, Supongo, no sé, su familia, ¿qué piensa tú, Pablo? Pues al final también tienes que ver qué onda y pues obviamente cuentas con nosotros. Bueno, yo hablo por todos, pero también tengo que hablar más informalidad. Cuentas conmigo. <risa> y este... Pues ya, pues no sé, pues yo sí deseo que pues, el Gregory tenga un muy bueno, de seguro igual y ya llegó por allá a las estrellas de vuelta, así como era él, ¿no? O sea, no sé, eh, pues, finalmente yo lo único que puedo decir es pues, que pues, sí, yo sí lo extraño muy cañón, sobre todo porque teníamos nuestras cosas ahí pendientes. Y pues, yo creo que él sabe, ya sabremos qué onda. No sé, no sé ni qué decir, no, no <risa> te preocupes, Carla, no. Entendemos, sí. digo yo, atendiendo perfectamente, entiendo perfectamente que, pues que no es fácil, pero bueno, gracias por compartirnos, por, por abrirte, abrirte con nosotros, Carla. Eh, querido Pablo, pues te dejé al último porque, bueno, tú tienes este, un papel especial en todo esto, además. Ay, ay Carla, no sabes cómo tus palabras. Son mías en muchos sentidos, como que describes lo que siento desde la confusión, el golpe que fue sin esperarlo, por supuesto la charla pendiente, ¿no? Así como en los últimos meses, todas las semanas pensaba en Gregorio, así todas las semanas, ¿no? Eh, las pocas veces que veía Emiliano, así como que trataba de escarbar lo más posible, porque estaba eso pendiente que pues ahí estará siempre, ¿no? Pero... Eh, creo que coincido con lo que decía, creo que fue Diego o tú misma, que el momento más luminoso de, de Anarchivio, de los mejores momentos, fue cuando empezó lo del cineclub, Es decir, cuando había una colectividad organizada o semiorganizada organizada anarchivísticamente organizada, en torno a ese espacio, porque creo que era lo que Gregorio siempre visualizó, un espacio común. ¿no? No era su espacio, no era mi espacio, por supuesto, mucho menos, sino era un espacio común abierto en transformación constante y que yo espero que Gregorio también este, se mantenga en nosotros como eso, ¿no? Y algo ahí son muchas cosas, yo sí me considero un hijo de Anarchivia, ¿no? O sea, de entrada, ¿no? O sea, eso se lo escribía como en una carta más personal en mis libretas hace una semana, así como güey, sí soy, o sea, sí soy tu hijo de alguna manera, ¿no? Y, y no saben cómo me duele a mí que él como que nunca al final pudiera conocer a mi hijo, ¿no? Porque yo pensaba, güey, es que quiero que conozcas a mi hijo porque es como si conociera a un tipo de abuelo, ¿no? Entonces así. Um, pero sí, sí creo que por un lado um, el caso de Gregorio como cineasta y como gestor, porque también fue un gestor y como alguien que preservó la cultura. Eh, nos confirma que la convicción y pues sí la tenacidad, eh, la constancia y la entrega y la pasión siempre van a superar cualquier grilla, cualquier sombra, cualquier cosa que suceda alrededor en la industria, ¿no? O sea, he visto estas semanas como personas que se expresaban, pues quizás no de la mejor manera de Gregorio, se expresan súper bien de Gregorio y de su obra, ¿no? Eh, gente que lo veía como un estorbo ahora reconoce que era indispensable su presencia para movilizar muchas cosas que no se movilizar. Esto no implica que Gregorio, más allá de sus dificultades, pues haya quizás cometido errores como todas y todos nosotros. Que pues ustedes estuvieron, a mí me, me da un poco de paz que mi salida haya sido mediada. ¿no? O sea que haya sido en un espacio público desgraciadamente como un WhatsApp porque pues... También creo que eso habla de quiénes somos como comunidad y todo lo que sucedió en Anarchivia era parte de, de esa eh, forma intempestiva y arrebatada de vivir que creo que nos sedujo a todas y a todos, ¿no? o sea, a los que pasamos por ahí. Eh, y finalmente creo que Anarchivia va a vivir si está donde sea que esté, de entrada pues es como muy cursi, pero yo sí creo que es una onda que te atraviesa y ya no te deja, ¿no? O sea, cuando el espíritu o el bicho archivístico se te mete, ya no puedes regresar a un punto como de confort en relación a la producción audiovisual, en relación a la memoria audio, audiovisual y en relación a la producción. Y yo siempre voy a estar agradecido con Gregorio por enseñarme directa e indirectamente lo que hay y lo que no hay que hacer. Eh, por haberme abierto las puertas eh, de su vida. ¿no? Como decía, si estas cosas y si esta colección representan una vida que se fue acumulando y enriqueciendo a lo largo de los años, él al hacerme parte de eso, con, pues también hizo evidente que tenía un corazón súper generoso. Otra de las cosas que siempre recuerdo, como todas ustedes, pasaban un chingo de personas por ahí todas las semanas. Y gente que conocían a Gregorio y que no conocían a Gregorio. O sea, podría llegar cualquier persona le tocaba y si estaba Gregorio, pues la recibía, le daba un tour. No es como que no estuviera viendo quién era, qué buscaba, no, o sea, por dónde iba el asunto, pero siempre le entregaba lo que él podía entregar en ese momento, según su humor, sus posibilidades y su tiempo. Y entre tantas esas cosas, a mí me, me hizo conocerles a todos ustedes. ¿no? Y de verdad yo son de las personas que vea o no vea, digo, a Micha quizás es al que más de los de aquí, y sí lo considero como alguien súper cercano a tu papá, Diego, o sea, por ejemplo, para mí también es una persona que aunque quizás no vea tanto, es muy especial y significativa en mi vida. Si no fuera por Gregorio, yo no hubiera llegado a gente sin la que hoy no podría explicar quién soy. Y pues eso siempre va a estar en mí, ¿no? Yo, de verdad, pues aquí. Espero que como ustedes, Gregorio, esté en ese camino estelar, que en realidad es solo una continuación de su camino estelar por esta Tierra, ¿no? Porque siempre vivió así, eh, luminoso, radiante, este, pues también etéreo, ¿no? Muy etéreo. Eh, eh, y era como esa contradicción constante entre el ser etéreo y ser alguien súper aterrizado, ¿no? O sea, sus manos de que trabajaba así con con la moto, con la tierra, con la madera, y al mismo tiempo su mente que estaba en las estrellas. Y esa, esa, ese balance en un mundo como el nuestro, eh, pues no lo encuentra uno tanto, ¿no? Y hace falta revivir y habitar la memoria de Gregorio en nosotras mismas, porque es una manera de cambiar al mundo y de abrir posibilidades, a, incluso en los horizontes que parecen más cerrados, como puede ser un... Laboratorio de estudios Churbusco, en donde llegamos y ¡pum! que se acomodó en toda el ala poniente, y eran metros y metros cuadrados de, de anarchivística, ¿no? O de anarquía creativa en un espacio que se estaba muriendo, estaba agonizando, estaba enfermo, ¿no? Y creo que ese impulso de vida, eh, nos, ojalá nos acompañe. Pues todos nuestros días en esta tierra y lo que, lo que siga más allá. La verdad es que les quiero mucho, aunque, aunque no me lo crean, <ríe> se los hubiera dicho también hace, hace, unos, hace un año, pero sí, sí son muy importantes en mi vida, todas ustedes junto conmigo Muchas gracias, Pablo. La verdad es que es, es eh, pues súper bonito escucharles ¿no? ahorita. Digo, como lo decíamos desde el principio, desafortunadamente lo que nos, nos reunió en esta ocasión pues es que ya no está más Gregorio con nosotros, pero, pero sí, para mí era importante hacer este capítulo especial de pod, del podcast, porque, pues en realidad, como lo decías, ¿no, Pablo? De repente tú ves, incluso institucionalmente, ¿no? O sea, gente que históricamente no lo peló, que le, le dio apoyos contadísimos y que las cosas que hacía las, las siempre las... las no, no, ni siquiera eran capaces de... de, de, de, de promoverlas aunque fuera tantito, y, eh, pero es así, ¿no? Uf. Este, su super y su super foto que se, no sé, o sea, pero pues ahora sí que este núcleo de, de personas que estamos aquí, de alguna manera lo conocimos más allá, ¿no? De, de, de la parte superficial con la que ahora ya, después de fallecido, pues la gente lo, lo conoce, lo ubica y empieza a buscar sus películas y demás, ¿no? Creo que sí era importante tener esta, pues esta... Reunión de, de, de amigos de, de, de, de, del, del Foro Siete y Medio, de amigos de Narchivia, de amigos de Gregorio, que lo, lo han definido bien, ¿no? O sea, sí, sí tenía una personalidad complicada que yo creo que por eso de repente le, le, le causaba conflicto con muchas personas. Igual yo, en lo personal, pues sí, eh, siempre cualquier cosa, que yo no o sé, sea, eso sí, le, le debo agradecer a, a, a él, a Narchivia, a ti, Pablo, que cualquier cosa que se me ocurriera, aunque tuviera estas estas veleidosidades que de repente me decía que no, pero al final terminábamos haciéndolo. Desafortunadamente, pues por la pandemia y por eh, mi propia situación de, de no vivir en la Ciudad de México, pues ya al final me, me, me tuve que eh, alejar muchísimo más de lo que yo quisiera de, de, del, del proyecto y del espacio, pero, pero la verdad es que siempre hubo las puertas abiertas para mí, el personal, como, como Michael, y sobre todo como, como ultracinema, ¿no? Y creo que ahí eh, es algo que siempre estamos anhelando, o sea, como que de repente este esta distanciamiento que hubo en la pandemia siento que también no solo des, desque, resquebrajó el proyecto de, de, de Anarchivia, sino también siento que hubo ahí un, un quiebre en la cuestión de, de este movimiento que se venía gestando, eh, porque era, era un nodo, un nodo fantástico donde se convergíamos de, de, todos de, de manera mágica y, y pues sí, se le va a extrañar muchísimo, se, le va, se, va, se va a extrañar su trabajo, se va a extrañar su, su labor y, y pues qué mejor que nosotros que lo conocimos un poquito más de cerca que para platicar acerca de él y, y pues si sí, la gente que está escuchándonos no, no, no ha tenido la, la posibilidad de, de, de ver alguna de sus películas pues queremos, yo, a mí me dijo un día, me dio, me dio unas copias de sus, de sus películas, y me dijo, Micha, toma, haz lo que quieras con ellas, ni me preguntes, entonces, bueno, eh, en, algún, en su momento les hicimos el, el, el, el homenaje, en, en, en, en, ya, ya lo hemos platicado, he platicado en Puebla, y ahorita, pues bueno, en nuestra sala de cine virtual vamos a, a programar algunas de sus películas ahí poco a poco para... Pues para tenerlas siempre presentes, ¿no? Para que la gente que no lo conoció personalmente al menos lo conozca a través de su trabajo. Y pues qué mejor homenaje que eso, ¿no? Que así como él era generoso para compartirnos este, su, su, su, sus proyectos, su espacio, eh, pues compartiremos sus películas y esperamos que, que queden ahí como, como legado. Y igual, Pablo, lo que necesites para poder. Eh, o sea, la, la verdad es que es un espacio que se, que se, que se extraña y que. Que, que, que era necesario, pero bueno no vamos a esperar a que venga nadie a resolvérnoslo lo tenemos que resolver nosotros y creo que estamos haciendo cada quien de nuestra de nuestra trinchera, nuestra chamba para que el cine experimental tenga un poco más de visibilidad tenga eh, se reconozca su existencia digamos, ¿no? Ya, ya no que nos den apoyos, cuando menos que acepten que existe, todavía sigue habiendo reticencia, pero ahí vamos o sea, creo que lo hemos hecho bien, y, e insisto re, reconocer que Anarchivia, El Foro 7 y Medio, y esta conjunción de, de, de, de, de cosas que sucedieron ahí, eh, catapultadas y catalizadas por, por Gregorio y por, por ti, Pablo, uh, fueron así como un una, una impulso gigantesco para, para que proyectos como Ultracinema pues, lleguen a, a donde estamos, ¿no? a, a cumplir 10 años y más. Y pues nada, no me quiero poner más... Melancólico y nostálgico, porque sí, la verdad es que sí, como dicen, estamos pensando todo el tiempo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? ¿No? ¿En qué momento? Porque todas las cosas que quedaron pendientes, más que pensar en eso, yo a mí me gusta pensar en lo que viene y lo que viene es, pues, recordarlo, honrar su memoria y trabajar con, con lo, que nos, lo, lo que nos quedó, la semilla que sembró en nosotros y, y pues, para adelante, ¿no? No sé. Entonces chicos, pues muchísimas gracias por, por estar acá bueno, el, en el NADES Original, el podcast más pirata de las redes que en esta ocasión fue en memoria de nuestro querido Gregorio Rocha. Y pues insisto eh, recordarles que a partir de el mes de julio vamos a tener algunas de sus películas programadas en nuestra sala virtual. Y, eh, y pues a ver qué más inventamos, ¿no? Qué más inventamos ahí para, para recordar a, a Don Goyo. A este personaje eh, fantástico en que se transformaba con, con su linterna y al, al, al archivista, al superochero, al proyeccionista, al coleccionista, no sé, múltiples personalidades que convergían en, en una sola persona y eh, que nos contagió de, de su magia. Y pues nada, chicos, muchas, muchas gracias. Gracias por, por estar acá, por sus palabras, por su cariño. Y pues ya saben, igual las puertas de, de tanto ultra Ultracinema como del podcast están abiertas para ustedes. Ya, ya se nos fue Carla, que es una de las coconductoras conductoras El maestro Brunt ahora no nos pudo acompañar porque, bueno, anda eh, haciéndole al inmigrante ilegal en el Montreal canadiense. Y, eh, y Camila Perales, pues bueno, está muy jovencita, ella, no, ella vive en Bolivia además, era como someterla a una presión que no era necesario, entonces Camila, te mandamos saludos, pero bueno, agradezco muchísimo a Diego Emiliano, a Guntowski, a Praxedis, y a mi queridísimo amigo y, eh, y admirado eh, colega Pablo Martínez, por estar acá, nos escuchamos en la que sigue, y pues ahí, ahí quedamos, gracias, gracias Gregorio, gracias por todo.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 Ultracinema 11 cine experimental, film footage, creative commons y post-internet art.